Las tijeras cigüeña son ideales para bordar, ya que son pequeñas, ligeras, fáciles de usar y cómodas de almacenar, ideales para utilizar en técnicas como embroidery y sutash.